de todo el mundo. Saludo primero a todos los que veis luego este vídeo, en diferido, aunque siempre emitimos en directo, eh, os está hablando Luis, de Madrid en directo, como siempre en siempre emite en directo. Y hoy vamos a hablar del duelo de la psicología del emigrante. Tenemos a una invitada muy especial, que se llama Vanessa, que está aquí. Hola. Vanessa es. Eh, licenciada en educación ha trabajado mucho en temas de derechos humanos tanto como es en la promoción de los mismos en la divulgación y viene de venezuela ya lleva unos cuantos meses aquí en españa y lo que os digo, hay que preparar no solo lo que es a nivel material, el dinero que traemos, el billete de avión y tal, sino hay que preparar mucho la cabeza, que es un tema que no, no hemos tratado y hay que venir mentalizado y, sobre todo, lo que Vanessa llama, lo que es el duelo del inmigrante, que ahora nos lo explica ya mejor. Saludo, por supuesto, a todos los que os estéis conectando ahora mismo en directo en el chat, ¿vale? Hay que vea esto y esté suscrito, que se suscriba con campanita y así en las próximas emisiones podrá estar también en directo en el chat. Los que veis luego el vídeo poner las preguntas en los comentarios y los que estáis ahora en directo ponerlo en el chat que luego al final pues se las trasladamos a Vanessa. Vanessa, pues presentate un poco si quieres para que te conozcan. Hicimos otro vídeo contigo que yo creo sí, y, y de hecho hice una encuesta y todos me pidieron que volvieras Sí sí sí. Bueno Luis, tú perfectamente ya escribiste cuál era mi trabajo en Venezuela y de hecho. Eh, trabajar por derechos humanos hace visibilizar a muchas personas o grupos de personas que pudiesen ser vulnerables como es el migrante Entendiendo además que la migración eh, es tan antigua como la misma humanidad, ¿no? Cierto, y, eh, estaríamos todos en África, lo sí, que los Homo sapiens no, de África si uh -huh. no, no habría salido Pero es un proceso que no parte nada más de decir, bueno, me voy, sino que te manda a reconstruirte y a veces no le paramos a eso y por eso muchas veces andamos como en ese plan de que no me siento a gusto, ni contigo ni sin ti, me quiero regresar, no me siento bien, extraño todo. Pero bueno, tenemos que entender que eso es parte de un duelo. Un duelo que pesa mucho y que es como si ver morir a un ser querido o es como nacer otra vez tú. Porque yo es un renacimiento Una chica super positiva, pero ella claro. fue la que me habló la primera, que yo no lo había pensado nunca El duelo, sí. la psicología del emigrante, estamos aquí todo el día diciéndoles traeros tanto dinero, traer el billete de avión Pero es que claro. no es nada más el tema de claro. dinero Es de que, que, que yo creo que es todavía tanto. más importante sí. la cabeza Y la decisión, usted migra desde el momento que toma la decisión de salir de su país Y ese duelo tiene que empezar a elaborarlo estando en su país Y haciendo consciente la decisión que acaba de tomar porque sí, sí. si no va a sufrir y si no le va a pegar Y si no tener éxito En el país destino de va a ser medio complicado Porque a ver, la migración tiene dos situaciones O termina siendo un éxito Que para la mayoría es O termina siendo una patología Porque de hecho hay síndromes psicológicos Que se pueden desarrollar a partir de una migración O un duelo mal elaborado Totalmente de acuerdo, vamos Yo, Entonces, yo sigo insistiendo Tú eres la experta Vanessa bien. Tú me lo hiciste ver Y yo quiero que todos los trilines aprendan de ti Hay un poema que a mí me encanta Que eh, se llama Ítaca que de hecho está escrito por Cavafis eh, en 1911. Y él recoge un poco lo que es la historia de Ulises, ¿no? Uh -huh. Creo que muchos pudieron haberlo eh, visto en la Odisea claro. eh, sobre Ítaca. Y dice lo siguiente. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón.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 Y Tacas es un viaje emocional, y eso es lo que ocurre con nosotros los migrantes. A veces nos centramos tanto en ser exitosos, eh, tener dinero rápido, porque quizás muchos salimos por situaciones económicas de nuestro país, eh, porque veo a otro que es migrante y entonces siento que a él le ha ido mucho mejor que a mí, que caemos en la frustración. Pero no disfrutamos lo que es la experiencia de vivir ese viaje y esa aventura. Claro, no solo hay que pensar en el fin, sino en el enriquecimiento que genera un viaje o un cambio de cultura porque ciertamente Abandonar claro, un país es muy duro es muy duro pero también es una oportunidad total es ¿no? una oportunidad. Para, para salir de tu zona de confort y crecer es eso así. lo dijiste tú en es el así. otro vídeo y así. crecer emocionalmente existe ahí me hiciste pensar uh -huh. porque yo por ejemplo estoy aquí encerradito aquí en españa Uh -huh. Sí, estoy muy comodito en mi zona de confort, sí. pero nada que ver con vosotros. Sí, es que si bueno, dos culturas, estáis. A ver, el apiando? que migra, migrar es un acto de valentía y de optimismo. De porque mucha valentía. tú piensas y te planteas, bueno, todo va a ser positivo estando afuera. Y es así, porque si no, no migraras. Claro. Pero lo que sí es necesario es elaborar el duelo y entender que va a haber un duelo en medio. Eso porque... del duelo a mí me asusta, Vanessa. Sí, es que no es que te asuste, es que el duelo te, te, psicología te hace Psicología del emigrante. Es y que... Vanessa me ha dicho, no, Luis, duelo del emigrante y duelo suena como muerto. A, Pero es que no estamos acostumbrados, tristeza. no estamos acostumbrados a verlo así. Pero es un duelo porque, porque tienes que separarte. Número uno, de tu familia y la familia se extraña. Los amigos extraños. Tú no sabes cuándo sí. los vuelves a ver. Ahora me vas a contar cómo se pasa la Navidad fuera de casa. Pero antes Ay, le voy a regañar un poco a los prilines del chat. ¿Por qué? Bueno, les saludo a todos, por supuesto, a Bogotá, Colombia, México, a todos los países de Argentina, ¿vale? A Venezuela, a ellas de Venezuela del que hoy vamos a hablar de la cabeza no de las emociones las emociones aunque no lo creáis es muy importante porque uno puede venir para trabajar en no sé qué para trabajar en no sé cuántos con incluso con el dinero del turista el dinero de la visa de no sé qué pero si no viene mentalmente preparado cuidado cuidado que vanessa tiene toda la razón del mundo uh -huh. vamos a trabajar un poco el tema de las emociones uh -huh. y que te tienes que enfocar o sea no puedes vivir en dos aguas porque si no no estás viviendo ¿Puedo contar un secreto que me has contado? ¿Cuál será? Aquí en directo. Pues si no, no secreto. Bueno, bueno, pero por eso te pido perdón. Dale, permiso. adelante. Es un pequeño secretillo. Me ha dicho que es que ella se ha venido, ha dejado vaya su mamá, su papá. Pues que perro. su mamá, el perro... Pero bueno, la el, perro, perra. el perro está bien, la perra sí, está sí, bien. Sí, sí. Eh, la mamá, todo lo de su habitación, un poco lo ha botado. Sí, ya ha cambiado todo. Ha cambiado. Regaló la ropa, cambió el lugar de, de mi habitación, porque ella elaboró su duelo de esa manera. Y, y es que el duelo no es solamente de la persona que se va, el duelo es el que se queda también. La porque a tu familia, familia le afecta mucho el que tú ya no estés, a tus amigos les afecta el que tú ya no estés. Y en tus antiguos trabajos, pues también hay una situación como que, pero ¿a qué hace falta tal persona? Porque sí se extraña. Independientemente que eso uno diga, no, bueno, pero es que nadie es indispensable. No. O sea, nosotros sí formamos parte de la vida de alguien y muchas sí, ok. personas forman parte de nuestras vidas independientemente de cómo se gestiona todo ese, ese siendo consciente es que siendo consciente de que estás elaborando varios duelos porque no es uno solo era lo que nos dice uno de Vox buen consejo preparación emocional preparación emocional y mental sí y sabes qué quisiera yo eh, Luis dime que las personas ustedes que nos están escuchando es muy, muy seguramente muchos fueron son migrantes o conocen de historias de personas que emigraron sí. entonces que nos cuenten las historias que nos digan cómo les ha ido qué es lo que han vivido exacto porque sí. es importante esto porque sistematizamos las experiencias sistematizar la experiencia hace vernos en la historia de otros y hace comprender que no estamos solos o sea que hay muchas personas viviendo emociones o situaciones que nosotros hemos vivido si yo te cuento sobre mí claro. yo te puedo decir que yo duré dos meses llorando en venezuela ya que te digo que yo, para mí fue chica, mucho más duro. es muy positiva, yo te veo muy positiva pero también la veo muy emocionada y también está preocupada por su mamá claro también me lo has hecho ver es que sí. es también el que se queda, el que se queda, cómo superaste ese pero duelo es que, a ese, ver yo lloré bien. más en venezuela que, lloré que aquí, eso que tú estás preparada, so, fueron dos meses pero es elaboración en, del duelo, enseña los prilines a todos sí. no puedo saludar uno por uno, a vale, ver, pero a todos, eh, Primero de todo, si usted tiene que llorar, llore si usted quiere ponerse de llorar, mal humor, ¿no? hay que llorar, hay que, llorar, hay que si sentir lo que estás... O sea, yo estoy viviendo ahorita tristeza, me siento triste, no está malo sentirse triste. Si te yo pones de mal humor... Es normal sentirse de mal humor, también. lo sacas también. Porque tienes que tener una manera de expresar lo que sientes, pero siendo consciente de lo que sientes y que lo que sientes forma parte de un cambio que hay dentro de ti. Que entiendes que estás viviendo una situación de separación. No te separas solamente de tu familia, de tus amigos, te separas de tu tierra. Te separas de los olores, de los paisajes, que eso se extraña mucho. Pregúnteme a mí, yo vivo extrañando el Ávila, yo vivo extrañando los olores de la tierra mojada, pero forma parte de mi proceso, de mi proceso emocional, de esa ruptura que hay. Llego a una nueva tierra, pero comienzo a enamorarme de lo que encuentro. ¿Pero cómo me enamoro? Si tengo a lo mejor resistencia, si no fluyo con lo que encuentro. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué es lo que yo aconsejo? Primero, eh, se vale recordar lo que tenemos allá, pero se vale también identificar y vivirse lo que hay aquí. Yo he salido sola, he caminado sola, he identificado espacios que me gustan, escribo mucho acerca de lo que siento, eh, tengo muchos amigos y tengo muchas amigas. En poco tiempo he hecho gente conocida con sí, la se que, se que comparto. Una chica a a Vanessa, pero también me preocupa la gente que no es tan sociable como tú. ¿Cómo hacen ellos? ¿Cómo hacen estas personas? En los extremos. Es que el tema Me estoy de ser recordando a una, a una chica que entrevisté aquí, la pobre de Colombia, que es que estaba más triste Pero es que no a ver, esto. el sentimiento prolongado, Luis, de tristeza puede generar un trastorno que le llaman el trastorno de Ulises o del inmigrante ¿Qué significa esto? Te envuelves de tristezas profundas, de llantos profundos, de depresión, de sentimientos de no poder Seguir adelante, yo no puedo hablar porque me regañan si te interrumpo. Tranquilo, ¿no? tranquilo, tranquilo. tranquilo, tranquilo. tranquilo ejemplo, Genera también ansiedad y, epa, eso no está bien y eso no es normal. Y ojo, no estamos criticando a la persona, sino que si no eres consciente de lo que sientes, es posible que esté ocurriendo en ti o es, es, se esté generando una patología es y es que... lo que hay que estar, oh, epa, ojo uh -huh. con eso. Que... Hablar de lo que sentimos permite mostrar qué es lo que hay. Y además permite que otras personas entiendan tu situación y te acompañen, porque la contención es súper importante. O sea, si hay que llorar, se llora. Si hay es que llorar, no, se llora. No crónico, pero no reprimas, no, no reprimas. Se llora, pero no crónico, quiero decir. Se decirte, llora. No siempre llorando. Pero cuando es crónico o cuando sientes que ya es constante es porque algo está pasando. Algo está pasando. Y obviamente, en un llanto crónico, en una desesperanza crónica, en una sensación de frustración crónica, no vas a poder avanzar, no vas a ver nada positivo en el país que, que no está no llegando. Se crónico primero, es que ese proceso lo tienes que vivir desde que tomas la decisión o sea, y sales perilina, de tu país antes de salir del país, ya empezarlo a pensar empece, que a no solo es el dinero o el duelo. Billete, ya, ¿no? Que, que ya no voy a ver más a mi familia a mi mamá, que pueden ocurrir muchas cosas estando tú aquí, porque a ver, en tu país, tu país no pues, se para o sea, no es que tú pones en, en, en stop Voy a parar eh, aquí la situación en mi país. Me voy de viaje y cuando regrese le doy play, ¿no? Allá la vida también está ocurriendo. Ahí claro, ¿está están pasando situaciones y pueden haber si, eh, momentos en donde familiares, seres queridos, gente que tú estimas ya deje de estar. Uno no, de... Deje Perdona deje de estar. que te Es que uno de Vox. Boxe... La verdad es que los no son malos, que no sé quién los merece Dice, ha puesto un super chat, nos ha invitado a merendar. Gracias, una, de Ay, gracias. Dice, una pequeña ayuda por el trabajo de Luis. Muchas gracias. Gracias, gracias. Puede seguir, había que celebrar. Bien. No, no, <ríe> bueno, se dan gracias. cuenta, estos espacios, que sí. por eso yo les digo, miren, cuenten sus experiencias, escriban sobre eso, porque sus experiencias les permiten a otros identificarse. Las historias de éxito. Están escritas muchas veces sobre el fracaso, sobre tropiezo. Cuando usted aprendió a caminar, usted tuvo que gatear, quizás. Usted se cayó, usted se tropezó, pero usted pudo con eso. Y lo mismo ocurre. O se van a ver muchas situaciones. No es que yo les voy a decir, no, miren, yo estoy perfecta. O sea, aquí ya, no, yo también tengo mis momentos en donde... Uy, y eso que estás preparada. Tambaleo. Tengo que mencionar también a Rosa Jurado. Nos ha Hola puesto Rosa. otro super chat, nos ha invitado también a meditar Gracias. Gracias, Rosa. Y gracias. por la pregunta, que no has puesto la pregunta, pero gracias. Escúchame, tú estás preparada, Vanessa, pero sí. aún así cuesta, ¿no? Pero aún así es difícil. Y por eso te digo: hay días que yo digo, bueno, ¿sabes que Quiero caminar. Quiero caminar y quiero identificar qué espacio de este lugar me gustan y me hacen sentir bien voy a identificar qué personas o con qué personas yo pudiese hablar de lo que siento porque estás quizás no para mundo... que lo sepan los que no lo sepan estás en madrid ¿Sí? y llevas como cuatro o cinco meses desde venezuela que te ¿Sí? viniste y dejaste uh -huh. allí a tu mamá y tu mamá cambió la habitación. Sí, no mi mamá cambió. Sí. Y yo he detectado que eso te aceptado. No, sí, yo me aceptado, quedé así como que, pero no me morí, me fui al país, pero mi mamá yo le hizo he dicho un cambio. Que eso es bueno, que eso es bueno, hay que ser minimalista. Pero es bueno, claro, es bueno que para que mí. La yo, la yo no, no lo veo. Si cuando vuelvas ya no te va a servir. No me va, no, no, Espero que me sirva. Espero <risa> <risa> <risa> <risa> que ya me no sirva. Ya no están la botado. pero ¿Se dice votar o no allí? No regalar. Ella la regaló. Ella le regaló porque hay otras personas que la necesitan la o sea, bueno, sí. sería tirar. ¿eh? Miren qué sugiero yo, estando si tú no es migrado, si estás en tu país, es importante que leas sobre el país al que quieres ir. Lee, conoce, identifica cuáles son los códigos que quizás hay en ese en ese lugar para que no eso haya antes comer. de venir, decir. Sí, antes de venir, yo lo hice. Y ve los vídeos de freelance. Sí, y bueno, y otros ¿Sí, también, y otros también. Sí, Pero sí, información sea. buena. Claro. Bueno, y hay que tener cuidado con la desinformación. O sea, informarte del país. A eso quiero llegar. Ojo. Claro, es que Hay había... muchas personas, Luis, por, perdón, por perdón, de... perdón que me regañan no. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo me voy del país porque en tal país me está esperando una amiga O me está esperando un amigo, como a mí me gusta sistematizar, porque a mí me gusta leer la historia de los demás Y escuchar a la gente, porque eso que lo eso tengo, esa es mi venita de derechos humanos eh, Yo me he dado cuenta, o, o me enteré, no me he dado cuenta Me enteré por una señora que le comentó a otra, que ella salió de su país de origen porque a su hijo se lo mataron ella se vino para acá porque una amiga le dijo tranquila vente, vente para yo España te atiendo allí, la mano, no yo te tiendo la mano yo te atiendo aquí tú vente la señora se vino cuando llegó al aeropuerto y empezó a llamar a la amiga la amiga no contestó la amiga desapareció esta señora no tenía sino lo del pasaje y poco más terminó durmiendo en la gran vía terminó recibiendo ayuda de las personas que se acercaban gracias a dios pues contó con la mano de gente muy muy sí, entorno, solidaria genial, muy pero, amable pero su amiga no se la volvió a ver. No, no su amiga se desentendió aquí yo les recomiendo mucho el grupo para el que no, no lo sepa todavía el grupo que tenemos en telegram uh -huh. que son ya a fecha de este vídeo unas 1400 personas y entre ellos están ayudando mucho porque cuando no está uno está otro Vale, eso puede encajar, ¿no? Con sí, lo que sí, sí. Diciendo. Claro. Total. Porque pero, además eso me ayuda a tener redes o vínculos eso. con otras personas que están viviendo situaciones o que pueden saber. A lo mejor no me va a ayudar directamente, pero sí si me va a poner en contacto con alguien y, que me puede ayudar. que es lo que le ocurrió a esta señora. Claro. Esta señora consiguió un apoyo de alguien que. Que le dijo mira yo hay una persona que necesita yo, eh, alguien que cuide a una señora eh, por ejemplo un trabajo un trabajo era un trabajo y era un, es trabajo, un trabajo pero lo que te quiero decir no solo a nivel de trabajo sino también a nivel emocional, emocional. La, la contención descarga. claro que ¿Mm? es muy importante uh -huh, que es uh -huh. o sea, no uséis solo el grupo de telegram para pasaros trabajos que está muy bien uh -huh. para pasaros alquileres que está muy bien pero también para contar la vuestras historias la ¿no? contención es importante y eso explicales cómo se hace a eso. ver nosotros tenemos en derechos humanos, cuando hay violaciones de derechos humanos, hablamos de la reparación, ¿sí? Del duelo que puede generar una violación de derechos humanos y hablamos de la reparación de la persona. ¿Y cómo se repara? Y la reparación muchas veces la ayuda, el entorno. El entorno son las personas con las que compartimos y hablamos constantemente. O las personas que nosotros sabemos que podemos o tenemos empatía esa persona con la que generamos empatía es con la persona que podemos conversar acerca de algunos problemas o situaciones que tenemos son las que a la larga nos ayudan quizás bueno el apoyo psicológico es importante pero el apoyo de la comunidad y esto es una comunidad esto es una comunidad pues, es, los prisiones es necesario yo les, les llamo Ajá. y es una comunidad, ¿Es una comunidad? ¿Es son gente cuál? valiente porque muchos qué es eso son gente valiente que sale de su zona uh -huh. de confort uh -huh. esos son Gracias. los prisiones nada más Muy bien soy sí, parte sí, de esa gente claro, es eso, claro todos Bien. Parte. esa contención y ese apoyo que puedes recibir de la comunidad ayuda a reparar a una persona y un migrante no es que venga roto pero un migrante eh, viene con una situación súper dura porque rompió, sí. no rompió pero se separó de su familia, se separó de su trabajo se separa muchas veces de su lengua es materna es muy difícil porque a ver, yo hablo español claro. pero las personas que vienen para acá y que se van Canadá país, por ejemplo o pasa o a a los que vienen de otros países o los que se van a Alemania claro eh, eh, es difícil porque además tienen que separarse de su no, lengua y, el, y aprender una lengua nueva. incluso aunque sea la misma lengua, por ejemplo, tú me has explicado que la Navidad en Venezuela no tiene nada que ver con la Navidad en España. No, es que y no... Eso te ha afectado un poco. Sí, y sí, Eso que estabas preparada. Sí, sí. Tú estás preparada, sí, porque, pero ellos han mucho A igual. ver, ay, en, ay. en Venezuela desde octubre tú estás haciendo ya tus preparativos navideños, ya estás escuchando gaita ya te estás reuniendo con los amigos, ya estás planificando a cuán amanecer gaiteroas ya estás planificando visitar una tía, un tío, eh, las ayacas son colectivas. Y así o sea, te has encontrado una navidad. Lo alemán, ¿no? y aquí, aquí serios ¿no? sí, es una vida diferente que no estoy en contra no, de eso no, sí ¿Cómo? lo digo yo también, a mí uh -huh. me gusta también que alegre, sí, sí, sea sí sí sí sí pero es, es distinto a nosotros entonces a veces que también con eso hay que tener cuidado es que cuando nos aislamos porque somos migrantes y quizás en, estamos en ese proceso de, lo, de lo, llegamos a un nuevo país como que invalidando todo lo que todo lo que hay o sea, no me gusta cómo hablan, no me gusta cómo cocina, así no, mal, no me gusta así como... Así vamos mal, ¿verdad? Y si vamos así, así por con esa cuento, mentalidad, vamos mal. porque nos cuesta conectar con Entendemos. otros, entonces nada más le quiero hablar, por ejemplo, en mi caso, no solamente yo me reúno con venezolanos, porque es que los venezolanos somos así, así, asados, este, y tenemos estas características, y no, no me gustan eh, los españoles, o no me gustan los colombianos, o no me gustan... Eso, que genera? Genera que tú te aísles, te separes, y cuando hay un aislamiento, una separación, el que sufre es usted. Porque sencillamente su duelo no lo está elaborando de forma correcta. La idea es que usted sea receptivo y se viva eso. Con eso duelo que te refieres a toda la preparación. ¿A emocional, toda la preparación? Antes, durante uh -huh. y, y, de y, y después. Y después porque, ¿qué pasa durante? qué es lo sabroso de, de, de esto. Si sí, es tú, es tú te lo estás viviendo y eres receptivo. Y muchos crímenes que están también. Es ya. que yo vengo, yo vengo con una identidad, ¿sí? Mi entidad y ahorita que estamos hablando de la, en la Navidad, bueno, es que nosotros somos así, así, asado, pero es que aquí también hay un código. Y cuando yo empiezo a leer el código de otro, yo lo que hago es enriquecer mis propios códigos. Ah, y construyo mira, una nueva o sea, idea. Lo vas uniendo los dos. Los voy uniendo. Coges lo de Venezuela, coges lo de aquí y haces un nuevo código. Claro, ah, muy interesante. Que, no, que terminas permitiendo ampliarme, expandirme. Claro. No, cuando no, yo... Ya te cojo, uh -huh. no, no dices, oh, esta Navidad en España, que fea que uh -huh. no sé qué, quiero la de Venezuela. No, no Intentas uh -huh. coger lo bueno que te gusta de aquí, con lo de Venezuela. Sí. Y lo que hago es expandirme. Expandirme implica carecer. Claro. Darle elasticidad, apruebo esto, apruebo lo otro hay que sabroso, no tengo nada en contra Porque a la larga no estoy viendo sí, sí. cosas negativas y no me estoy hundiendo te Estamos entendiendo ¿Qué ¿Cuál es el rollo cuando nos hundimos? Que nos hundimos en la nostalgia Y la nostalgia no es nada más y nada menos que recordar aquello sabroso Que nosotros decíamos, pero qué bonito Y ahí viene la idealización, porque empezamos a decir, bueno, pero es que en mi, en ah. mi país es más bonito eh, en tal lugar es más bonito. Y no es así, es y una no idealización, es, es que te vas acordando de que era muy bonito, pero el cerebro va dejándote solo lo bonito. Sí, pero esa idealización lo que hace es que rechaces lo nuevo. Y rechazar lo nuevo te está cohibiendo de vivirte situaciones o experiencias que a la larga lo que van a hacer es enriquecerte. Y, y has dicho también que hay que disfrutar, ¿no? de ese cambio, de ese camino, ¿no? de esa incluso de esa dureza, diría yo. Yo les decía hace ¿De rato, dureza? bueno, yo he salido a pasear sola. Ojo, la soledad Pero eso es muy, muy nostálgico, ¿no? Claro, es que eso forma parte del duelo. Claro. Pero eh. la soledad es la tentación del mirante. Él, él, me quedo solo, me ahí yo. Ojo, yo lo he hecho Pero lo he hecho para poder disfrutar un ratito, y vivir un ratito, un ratito Porque es necesario claro, también Pero solo un ratito Pero me lo vivo un momento Para luego seguir relacionando Claro, y no y después llego diciendo Mira, conozco y tal sí, y tal cosa Yo te cosa he visto en y... las fotos de Instagram sola Pero también te he visto acompañada claro, Por eso te digo Las sí, de sola, de verdad, me dan nostalgia ¿Sí? Yo veo a Vanessa sola en un parque en Madrid. Ay, cual, pero a mí me encanta. Pobrecita. No, no, no. <risa> pero, piso, ¿no? Pero, yo, pero yo llegué a mi, acá, a mi casa diciendo: Miren, fui a un parque, es así, así, así, oh, podemos visitarlo. Porque a mí me encantan las zonas verdes. Venezuela, eh, sí. Caracas tiene muchas áreas verdes. Eh, la, mi familia es de la Grita, del estado Táchira, y es. O sea, los paisajes son espléndidos. Entonces tú vas buscando, tu cerebro va o sea, buscando imágenes. En donde puedas Buscar atrás. esas imágenes, incluso estar tú solo recordando. Ese uh -huh. amado país, Venezuela, Argentina, en uh -huh. que sea, pero uh -huh. para luego volverte a, a relacionar con eh, todos. Así, ¿no? eh, eh, ¿Eso es lo que quiere decir, ¿Sí? Vanessa? ¿Sí, no? Para que quede claro un poco. Para que tu cerebro, porque el cerebro es una cosa seria. Hombre, muy seria. Eh, ubica imágenes. Tú vas pasando y tú dices, esto se parece a mi país en tal cosa. En mi país hay una calle así, pero es un proceso de adaptación. Él está buscando adaptarse al espacio en el que buscando está. buscando su zona de Por confort Por eso me no. ha sacado de la zona de confort. Sí, aquí en esta... una calle que me recuerda. Sí, sí, sí. Pero tampoco es malo. Ya, porque ya, por el es que, que... Que, que, que, que estamos haciendo, estamos aterrizando. Es normal que los primeros días que tú llegues al país, a donde fuiste, te sientas como flotando. Yo tenía una ¿Qué, sensación... ¿Qué aconseja hasta los primeros días? Exactamente. Los que primeros, lo más difícil. Los primeros días es importante salir y explorar el lugar en el que estamos. Hay que explorar, hay que salir, hay que caminar, hay que no identificar. O sea, nada de llegar y quedarse en la habitación. No, no, no se encierre. No, no, no. Si usted quiere encerrarse un día, permítaselo. Si usted quiere llorar, llore. Si usted quiere gritar, grite. Si usted quiere abrazar una almohada, abrázela. Si usted quiere llenar eh, de fotos su, su cuarto o el espacio donde está, llénela. Pero a modo de desahogo. Quieres decir, ¿no? Amo de expresar, de expresar y ser Exacto. consciente de lo que estás sintiendo, pero es que esa conciencia la tienes que tener desde que te vas. Yo soy una que quise siempre despedir, o sea, cuando estuve, cuando estaba en mi país, que ya me iba, me quise despedir de todos. Yo soy kinestésica y a mí me gusta ver a la gente también. Sí, me Entonces, claro, el decir que me voy. No es que mira, te escribo un mensaje, amiga o no, amigo, te Uno por uno. No, yo fui. Lo, lo fue o sea, preparando, lo fuiste yo preparando. Fui y me despedí. Y abracé a mis abuelas, y abracé a mis tíos, y abracé a mis amigas. Quizás algunas personas no pude despedirme por el tiempo. Pero eso es no, positivo chas. hacerlo, ¿no? Pero porque es también positivo. tú te vas metiendo ya en ese nuevo. Porque tú vas entendiendo que te tienes o sea, que tomaste claro, una decisión, que a lo mejor tú vuelvas a reencontrarte, que eso es parte también del duelo, que a veces claro. el duelo puede ser como repetitivo o se puede o pueden ocurrir esas situaciones donde lo vuelves a revivir y es cuando dices bueno este yo seguramente en algún momento te veo yo te voy a volver a ver y eso y es, no lo sabes claro es lo que te iba a preguntar y eso cómo lo gestionas o sea piensas que le vas a volver pero no le pones fecha mira ¿no? yo pienso que yo yo voy a volver por ejemplo yo por ejemplo yo digo ejemplo, bueno, no, yo voy a volver caso, por pero pero o sea, ahorita no tengo apuro claro. recuerdan el poema de itaca en Iteca dicen, disfruta el viaje, explora, prueba nuevos olores, nuevos sabores, vívete la experiencia. Porque Itaca es el objetivo final. Claro. Eh. Quizás tú vas a volver a Iteca mañana, pasado, quizás tú vuelvas a tu país de origen, o quizás tú vuelvas al objetivo. Itaca, que Itaca te... es tu país de origen, ¿no? Itaca, en, es... mi, en mi caso podría ser mi país de origen, ¿sí? Vale. Pero para muchos es un sueño. O sea, bueno, yo llegué aquí a España porque yo quiero pensar. Pensando quizás, el paraíso, por ejemplo. No, decirlo, o tener un objetivo. A ver, muchas objetivo. personas salen de su país diciendo, bueno, no, yo económicamente no. tengo que tener tanto. Eso para él sería porque itaca, ese, por es itaca, ese es su Ítaca, ese es su itaca. fin. Cada uno tenemos nuestro Ítaca. Cada nuestro uno fin. tenemos nuestra Ítaca, nuestro fin. En es mi el problema que nos has leído al principio. Sí. En mi caso, que no visto. mi Ítaca. Viene siendo mi país Claro Porque ese es mi objetivo es tu final. tu objetivo final Otra vez claro, Volver allí eh, Con otra situación Pero yo no algo, me por... quiero Volver a mi ya país Sin vivirme La experiencia Que me presta Madrid Sin agradecer claro estar aquí Entonces, porque además yo tengo que agradecerlo Y hay que disfrutar de ese de ese de, esa, de ese viaje ¿no? de ese total, cambio total y no cerrarse y no cerrarse aunque si a veces hay que llorar o pasear solo pues se hace, se hace para que salga ahí fuera hace. esas emociones y si ¿no? usted tiene que escribir escriba y si usted tiene que abrazar un árbol abráselo Genial. y si usted tiene que este sentarse con un extraño y echarle los cuentos al extraño hágalo porque a veces uno dice no pero es que lo bueno, un ejemplo no ojo no, esto es un ejemplo ¿no? que los españoles son muy cerrados y no escuchan no, no. no, yo aquí he encontrado gente que le encanta hablar como hablamos nosotros Claro, ya me ves a mí Y tienen una escucha súper activa, entonces eso es fenomenal Oye, dale el eh, trabajo, lo que me estabas diciendo que lo escriban sus historias, por ejemplo uh -huh. en Telegram uh -huh. Lo que les ha sí. pasado a cada uno, eh, eh, explícaselo sí. miren, nos gustaría que compartan su experiencia como migrantes o la experiencia que tenga un amigo suyo que migró y la comparta en Telegram o aquí, en, en el canal, en los comentarios. Abajo. ¿Por qué? porque otros la van a leer todos leemos los comentarios que escriben. es más usted se mete en una foto en instagram y usted se mete a leer los comentarios sí. no muchas veces Me a ver la foto sino los comentarios todo. Pasa a todos. entonces léalo porque eso le permite también repararse Ah o sea no solo es escribir tu propia experiencia la de un conocido sino también leer las experiencias sí. que han escrito otros porque eso te repara te, nutre, te, te repara nutre. Llenes, ya sabéis en, el, en los comentarios de este vídeo o en el canal de telegram poner vuestras historias si lo hacéis en telegram ponerla en un mensaje largo Uh -huh. porque Vean, eso os va a ayudar ayuda al que escribe y a todos los demás sí. mira sabes ve? que también hay un duelo que es por nivel social a ver yo en Vanessa. Venezuela es, este, Hacía tal cosa Y me iba súper bien Pero bueno, quizás no perseguía económicamente Algo, que, dinero que me permitiera como Tener una, la misma vida que tenía antes Pero me voy a España Y entonces resulta que me toca trabajar Bueno, me, pasa, me toca ya, trabajar en negro un tiempo para que, no lo, para que no lo sepa Ya era una experta en derechos humanos Allí en Venezuela uh -huh. y ahora Me toca aquí... trabajar en negro Y entonces resulta que me voy a negar esa posibilidad No, vívasela Si usted tiene que ir a trabajar en un hospital, si usted tiene que trabajar de cajera, si usted tiene que limpiar una mesa, si usted tiene que limpiar. El trabajo no denigra. Víbase eso. Las historias de éxito no están construidas de personas que todo el tiempo tuvieron 100 en la lista y que les fue súper bien. Las historias de éxito están construidas de muchos fracasos, de muchos experimentos, de muchos de que me caigo pero me vuelvo a levantar. O sea, y agradezca. Porque yo creo que nosotros tenemos que estar agradecidos absolutamente todos. Primero, bueno, yo estoy agradecida de poder estar aquí, de poder compartir con gente que me nutre, de poder tener gente que me apoya. Yo tengo dos amigos españoles, una amiga y un amigo, que me han tendido y me han abierto las puertas de su casa y han sido súper amables. De hecho, en Venezuela no es que celebremos los Reyes Magos y en estos días me dijeron no lo celebráis? No. No como acá, que hay los regalos No, el niño Jesús Aquí esta noche traen los reyes los regalos Bueno, a mí me traen reyes magos en esa casa Vanessa, pásate por aquí porque vienen los reyes magos a visitarte Entonces tú dices, ay, qué fino Entonces bueno, es eso de la niña que llevas adentro Pero una cosa que me ha venido a la cabeza ahora, oración Decías esto, las amistades habrá que elegirlas bien, ¿no? Porque cuidado, a lo mejor Si coges una amistad, digamos, de estas que dices, tóxicas, puede ser mal Pero va a depender de tu actividad Claro, si yo tengo una actitud pesada, si yo tengo una actitud grosera, si yo soy hostil, es muy probable que mi nivel de energía. Yo creo ¿Vara? mucho en las energías. Bueno, mira lo que dicen aquí abajo, Juana. ¿Qué dice Juan? Que lleve a Fátima a debatir contigo. Ah, ok. No sé, no sé quién es Fátima. <risa> lo no lo sé. <risa> Para que, vea que es famosa. Sí. Bueno, sigue, pero me bueno, Tu nivel de energía y tu vibración siempre va a traer gente que esté en tu mismo nivel y eso es así bueno si pero yo eso ando, para el que lo sepa pero hay si yo ando, que, si yo ando por la calle ahora, Vanessa, si yo ando yo no por sabía, la calle por me, eso es que tú me conociste me, y ya te conocía ahora sí, pero yo antiguamente y ahora sé seleccionar un poco a la gente me he vuelto más así pero antiguamente habían vampiros emocionales a mi no, alrededor y... y lo vas a tener hay mucha gente que necesita contención no todos somos iguales es como la historia del migrante a ver una, una cosa es mi historia pero otra cosa es la historia de otras personas que les ha tocado mucho, muy difícil. Hay personas que han llegado aquí en lanchas. Ya. Hay personas que emigran con nada, caminando. Pero así, Hay personas... no, así no tienen que hacerlo. No. ¿Tienes? Pero por eso me refiero, claro. es la historia de vida de cada migrante. Cada persona tiene una historia. Cada persona asume su duelo de manera diferente. Yo no estoy diciendo que todos van a pasar por el mismo proceso, porque quizás yo no pase por ese proceso tan lastimoso porque tengo contención y tengo recursos emocionales no que, que, que me permiten mejorar. No. Si me lo permite Vanessa, Vanessa, que es una chica muy preparada emocionalmente porque es su especialidad, incluso a ella le está costando un poquito y claro. le está sacando y... para adelante. Sí, sí, Está, sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. entonces me preocupa los PRIXLINES que no habían pensado en esto Es que en A esto hay que de conclusión, claro, que les, les puedes decir o añadir un poco cosas que Miren, tú creas que se han quedado en el tintero? Yo lo que creo es que tienes que tener conciencia de la decisión que tomaste Migrar no es soplar y hacer botella, la otra vez lo decía, migrar no es que yo agarre, reúna el dinero y me monto en un avión y bueno como vaya viniendo vamos viendo, eso no funciona así este, tienes que saber cómo puede afectar eso a las personas que están alrededor. Eh, claro, amiga, hay, responsable gente, que decimos... hay gente que deja niños en sus países, hay gente que se viene con niños y pasan por roncha, ejemplo, pasan trabajo, se frustran, eh, no consiguen reunir el dinero que con, para pagar un alquiler. O que no dejan consiguen... a la mamá, yo he visto casos, es... que, que por ejemplo, de un caso que había venido, uh -huh. pero había dejado a la mamá, pero no tenía todavía pensado cómo traerlo. Uh -huh. Y lo pasaba muy mal esa persona, Vanessa. Uh -huh. Tienes razón, vamos, que. Que no es solamente. Ay, no no todo solo es el billete de lo... avión, no. no solo es incluso el hotel, no solo es incluso el trabajo. Es lo es que sientes la En la cabeza. Porque luego que tira, si no viene preparada, tira luego la toalla, ¿no? Sí. sí, me quiero devolver. Entonces la gente de allá tiene que buscar dinero hasta debajo de las piedras para poder hacer que usted regrese. Y después se frustra porque dice, bueno, pero es que no lo hice bien. No fue que no lo hizo bien, fue que no fue consciente de lo que sentía, de lo que pensaba. Y esa es la tragedia. Porque no, no terminas teniendo un proyecto. Yo también pido que la gente cuando llegue tenga un proyecto de vida. Sí, sí, eso lo decimos mucho en el a ver... A le llamamos emigración responsable. Que os preparéis por todo lo que estamos diciendo, sí. el avión, el hotel, el, el dinerito, la bolsa de dinero, todo eso. Sí en va. Venezuela quizás yo tenía un proyecto de vida. ¿Para qué pero decías? mi proyecto no, yo tenía un proyecto de vida ah, en ah, sí. Venezuela. Ah, o de, ojo, yo no, yo hace un año no pensaba salir. Ya. Pero mi proyecto de vida cambió. Que no querías, ¿no? Primero. No tenía resistencia. Tenía resistencia. Sí, hasta que después fui consciente. ¿Por qué la resistencia? Porque yo no estaba preparada para hacerlo. No estaba preparada para abandonar a mi familia, abandonar a mi perra, abandonar mi carrera, abandonar Mira, a mi solo, profesión. Solo Abel no. nos dice que para emigrar hay que tener responsabilidad. Y responsabilidad con usted. Usted, con, con usted únicamente con usted una porque a ver y con las personas las que, que dependen era... de ti aunque sea que claro. no necesariamente son los hijos es así fíjense cuando yo les hablo les hablo del proyecto de vida quizás yo tenía mis proyectos allá y cuando llego aquí yo debo tener un proyecto de vida debo saber que a dónde apunto qué es lo que quiero para poder tener la voluntad de salir de este sueño lo tengo yo lo voy a cumplir y me lo trazo así porque es que me lo quiero vivir y no tiene nada que ver con temas económicos netamente ya ya eso estamos de acuerdo por eso estás aquí hoy entonces mira me gustaría que nos contaras cómo te has preparado tú a modo de ejemplo Bien. Hablamos siempre, hoy estamos hablando de cómo prepararnos la cabeza, insisto, no os preocupéis que todo lo que estéis poniendo en el chat luego me lo leo y en el siguiente Instagram os respondo a todos Pero hoy Bien. vamos a centrarnos en el cerebro, que es muy importante, más de lo que pensáis Yo escribí, cómo te preparaste yo, yo antes de salir, Aprender. bueno ya te dije, Aprender. hace un año, año y medio yo decía yo no voy de Venezuela, yo me quedo Pero después bueno, en eh, si distintas aguantar. situaciones, sí. dice, yo me quedo aquí diversas situaciones pues, te hacen decir Epa, pero tienes que salir porque es que bueno tienes muchas cosas que hacer económicamente hay que apoyar aquí a la gente este y comienzas a escribir o sea que, cuáles son las ventajas de irme cuáles son las desventajas de irme las y escribiste eso, no sí vale. las escribí ventaja y desventajas ¿no? hice una balanza no en una hoja buena... mis ventajas y las desventajas bueno esto es lo que se queda esto es lo que y ganó la lista de las ventajas. La de, la, la de irte. O la, la, de de la de irme. La, ganó esa la lista. de salir. Oye, ¿y esa lista cuánto tardaste en hacerla? ¿En un momento o en varios no, meses, días? No, varios, varios, varios días. Y la lees. La lees. Le para ver qué queda ¿no? fuera. Que sí. O sea, y ganó. Y miras, dos listas. Uh -huh. La ventaja de quedarte y la ventaja Dos columnas. columnas. Ventajas y desventajas. En mi caso ganó la de las ventajas de salir. porque salir, ¿Qué ventajas nos las puedes decir? ¿Y las desventajas? Las ventajas es que te enriqueces culturalmente. Eh, hay mejorías económicas, eh, puedes estudiar o puedes salir a eh, aplicar lo que aprendiste ya en otro país, pero puedes mejorarlo, porque hay una mejoría, amplías, amplías hay una mejoría, cultural sí, y tal. hay una expansión, yo ahorita no solamente digo mira yo soy venezolana, sino que yo ahorita soy ciudadana del mundo porque así lo comprendo, ahorita tú me preguntas Vanessa ¿qué quieres hacer más adelante y me encantaría viajar y conocer España, Conocerla. Sí, no porque, solo Madrid. ¿no? no solamente Madrid, sino conocer qué lo hay, hacer, cómo es claro, la gente. Muy variada, que, ya lo verás. Porque, claro, lo verás. porque esa mistura también la tenemos nosotros en nuestro claro. país. Y esa mistura, pues, es sabrosa porque te enriquece. Yo apunto a enriquecerse, Enriqueces. yo apunto a educarse, yo apunto a formarse, porque yo sí creo que cuando tengamos que volver si en su proyecto de vida está volver, si en su proyecto de vida no está a volver también eso se respeta, pero es que eso eso puede ir cambiando en el camino y eso eran ventajas y eso eran ventajas, y desventajas en la columna, ah, en los duelos la cultura la mamá, el papá, los amigos, las primas, la habitación, la habitación, <ríe> tu cama sí este tu, eso, bueno. tu ávila tu paisaje tu clima tan sabroso oh no quiero decir que este no sea la sabroso navidad, pero la navidad la navidad no, si te, con los amigos con las amigas claro. tus abuelas que ya están mayores y tú dices cuándo las volveré a ver y será que las vuelvo a ver eh, esas son cosas que tú te preguntas y te las tienes que preguntar claro y las pones en la lista de las desventajas de las desventajas sí. y en la otra hemos pero siempre pero siempre ganó la de las ventajas sí. porque cuando tú entiendes que salir permite expandirte hasta el nivel de tu conciencia entiendes que es necesario, es de valiente esto no es fácil porque toca profundamente eh, tu personalidad, no, no, tu sensibilidad vez, total, yo creo que antes no se hablaba de esto no, así ser, como lo hablamos ahora tú lo porque ver, tú, quizás tú. es invisible, o sea pareciera es que ah, no, el que migra, agarró un bolso y se fue y vivió sí, sí, o sea, lo estamos mismo. todo el rato con el billete con el visado, con el no sé qué no pensamos esto, y esto es la cabeza es lo más entonces, importante, entonces cuando llegas aquí, que vienes de países es como el, como el que vengo yo, sí, te estás congelando y, está y dices: Ay, Dios mío, esto esto no es. Esto es como, como severo, como fuerte. Ay, este, esta gente es como distinta a nosotros. Porque, Pero si ya lo tienes pensado desde. Pero antes, si ya estás lo pensaste claro. antes, ya pégame. Entonces, o sea, antes de venir, las dos listas y tomar la decisión en función de las Toma, dos listas, Tomas ¿no? tu decisión. Cuando ya, lees bien. sobre el país al que vas, tienes que leer cómo es la gente, qué culturas tienen, cómo comparten, cuáles son los lugares bonitos que te gustaría visitar porque bueno, eh, pudiese eh, pudiese familiarizarte y reacomodarte. No. Este no, es que hay que pensar está? positivo, ¿no? Hay que pensar que lo vas a hacer también, ¿no? Que te claro, vas a Claro, claro, ¿no? claro. Pero ojo, es que no es que todo el tiempo nosotros estamos saltando y somos la pila. De... Ustedes vieron intensamente, tú viste mm -hmm. intensamente. Bueno, todos tenemos aún intensamente sí. ahí, o entonces sea, no debemos darle mucho, claro, mucho es que peso. el cerebro es muy, sí, muy, sí, sí, sí. muy, suyo. Y la detección del pensamiento es importante. Tiene sí, este... una idea negativa, epa, esa idea negativa tiene rato Decime. ahí sí, haciéndome. No, cucu, ¿La dejas pasar o le dices, o le, sí, o la reemplazas por algo positivo que eso permite además salir adelante, apuntar hacia arriba. Esas conversaciones, las conversaciones con nuestra familia eh, video por videollamada, por mensajito, son importantes también. Claro. Pero no quedarnos en el que mamá sí, te extraña, es papá te extraña, claro. ¿cuándo nos vamos a volver a ver? No, es que la familia que a lo mejor hacer. también te puede estar diciendo o animándote, porque a lo mejor si tienes una familia, yo qué sé, muy, yo qué sé, te dice, venga, hija, uh -huh. aguanta, aguanta. Uh -huh. Eso es positivo, yo creo. Sí. a lo mejor hay otras familias que dicen, hija, no sé qué. Eso les aconsejas Porque puede pasar porque eso. Puede pasar, que porque tengas porque... conversaciones que no te ayuden mucho. Por claro. Que ah, no. sean metidas se en gestiona? el drama y claro. en el drama. ¿Cómo se gestiona? Bueno, a veces okay. sí. tienes que parar. Epa, ya. Pararla, ¿no? Vamos o sea, a parar. Si la adelante es positiva, Pero si, es Pero esta... si ya comienza a envolverte en una nube gris, Trilines. es mejor parar y decir, Epa, este, creo que esta conversación me está causando daño y sí. yo me separo y después vuelvo. O sea, sí, sí, porque si no. Tóxica, vamos, porque si sí es como tóxico. Y a veces. No, no. A ver, no es que nuestra familia sea mala o que no, no, nuestros amigos sean malos, sino que. es exacto. Pero a tratar todas las casuísticas, te uh -huh, quiero decir. Uh -huh. Y usted está creando una nueva historia de vida. O sea, usted no va a ser el mismo que era antes. Y yo puedo decir que muchas cosas me han bien cambiado. Sí, ya, ya, ya lo he dicho. Tú tienes tú más. Misma, ¿no? Sí, total. Pero bien, bien, ¿no? Pero bien. ¿Tú qué opinas? No, sea, no, no, no, bien, bien. Porque ahora bien, tienes lo de antes y lo de ahora. Tienes la suma. Suma, ¿no? es, así. Tomás, ¿no? es que esto te suma, no te resta, claro, claro, ¿no? esto no te va a restar, te va a sumar, de hecho yo tengo una, unos amigos que me escribieron en una foto, van, pero qué bonito, espero que tu 2020 sea así como esa imagen y yo también espero bueno que, que sea así, y, pero es que tienes, que tienes que ver que en Instagram recomiendas positivas. poner la verdad o ponerlo todo muy bonito, mira qué bien estoy y luego a lo mejor no es así yo, de, Mira, yo, yo creo un que uno tiene que, que, que compartir puede... en, Instagram, eh, bueno, en Instagram lo que en, se siente, en, lo que... En donde sea. ¿Cómo se siente... Bueno, es que yo en Instagram coloco o publico fotografías de cosas que me gustan. Porque... Yo creo que como te sigo en Instagram, por eso lo pregunto. Sí, no, no, no, no, no yo coloco pero... las imágenes y siempre así, así. que sí, te me veo gusta. siempre positiva. Sí, y cuando estoy triste, pues escribo. Y, o si no, bueno, en mi familia ya lo puede notar. Ya lo yo ando notar. así como que estoy como molesta. Y lo digo, si usted está molesto, usted asuma su molestia, usted está triste, usted tiene derecho a ser triste, a molestarse, pero no se quede pegado ahí porque después se va a enfermar. Mira lo que dice Amparo Escobar, dice, Luis, pues también es duro cuando uno tiene toda una vida en Colombia y te traen con engaños para una isla y no tener un trabajo. Y todo cada día descubres que son más engaños. esa, es, a esa eso, persona, por ejemplo, a, a Amparo Escobar, es que un duelo mucho más complicado. ¿Qué, qué le podríamos decirla para ayudar y al que esté en el caso de Amparo Escobar, bueno. Escobar, que le han vendido a lo mejor la moto? Como decimos aquí en España, oye, que uh -huh. todo esto es el paraíso y luego no. A lo mejor luego no era el paraíso. Pero es que eso tiene que ver con las expectativas. Claro. Cuando yo salgo, porque otra persona me dice que es maravilla la maravilla, yo, yo, averigüe, lea si, si es cierto, investigue si es investiga, verdad. ¿no? Porque si usted no investiga, usted va a ir. Con los ojos tapados yo, en un lugar en, a la boca del lobo sin saberlo. Claro, yo por eso extraigo traigo mucho, invitaba al canal de Prisland digo, pero así vosotros. Y más ahí que nada. el duelo es mucho más complicado, Luis, porque ella claro está pasando no. por una situación muy dura en el lugar ¿Y a donde le fue engañada. A y al que está en su claro, pero hay que ver ¿Que cuál no es la han situación. se Porque se tenía que Ojo, haber preparado Hay antes. que ver cuál es la situación de amparo, porque, porque no sabemos mal, si no Amparo encuentran. es víctima de explotación Hombre, tanto no creo, o pero... mano de obra barata. No, nah, yo creo que, lo que le... Amparo, es lo que te ocurre. Sí, pero puede ser, no sé si por privado. su comentario rápido que le habían dicho no sé en qué isla estará que todo iba a ser una maravilla y no es tanta maravilla uh -huh. Uh -huh. y por cierto din, din. bueno es que es como la señora que, que se trajeron que se vino para acá porque su amiga le hizo una propuesta ¿Qué? Y al final. Y no, no, exacto, oh, no caso, taz, O en taz, mi caso, taz, a la abuelita, tí, abuelita. ¿A ti no te pasa, Ah, bueno, la abuelita, esa la abuelita de Caperucita Roja. Pero, ¿sí? pero véanlo en el otro, bueno, día. En el otro video. Pero en el escucha, tú por ejemplo, no te ha pasado eso, ¿no? No. no. Tú venías a España esperando temas, menos leí. lo que yo... te has encontrado, ¿no? Yo, yo sí. Y además. Cuando Vanessa dice leer, yo quiero decir que veáis los vídeos de PinLike. Sí. Y que os suscribáis y que pongáis likes. Ella lo llama a leer. Pero es lo mismo al final para el cerebro. Bueno, ¿yo qué sugiero? que Hay que investigar. Pa que no que hay, lo... Para que no pase Para que no te extraís, para Que no te lleves esas... Que no, te, no pienses que es que, bueno, como tú fuiste médico arquitecto, o arquitecto, trabajabas, no sé, eras barista, vas a llegar a lo mismo. No, porque puede pasar que los, al principio no sea así. Y al principio no va a ser así. A no. claro. Hay gente que a lo mejor sí, o sea, pero hay otros que no. Quiero entenderte, ponerte en el peor de los casos podría hacer eso no e, imaginariamente no, no no idealizar claro. no idealice o sea no piense que usted está dejando Preparate para lo peor no pero pensando mi papá diría piensa mal ¿Y para que no el pues, no, me decía ten malicia hija para que no la tengan contigo claro. ten malicia para que no la tengan contigo pues y ten consejo. malicia para que no la tengan contigo pues era una cosa así como que o sea no pienses que todo es la quinta maravilla y va a ser fácil porque si lo piensas así, te vas a sabotear a ti misma y, a la mujer y está... te va a pegar a claro, ti. Claro, va a ser peor. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta chica? Entonces, ¿qué le podemos decir a un caso así? Pues, que tiene que adaptarse a la zona hostil en la que está. No, no pero es que puede ahí? buscar salida. Claro que buscar salida. O sea, salida, ya está ¿no? ahí. Amparo Escobar se llama, Mira Amparo las personas con las que estás rodeada. Dice que todo es engañoso, vivo. que se ha metido ahí en un sitio engañoso. gente que le había ofrecido. Bueno, pero servicio. entonces tiene que empezar a buscar vínculos ¿Tiene? con personas que le permitan ayudar o que sean de la misma red del lugar en donde está. Claro, y poner tu historia en Telegram completa, amparo. Quizás Cuenta hay alguien entera, que pueda ayudarte, claro, dice dónde estás. Para desahogarte. Por y si y para tener te puede ayuda. y para que otros PRISLINES lo lean también, se sientan identificados o no y escribir cada uno vuestras historias. O bien aquí abajo en los comentarios o en Telegram. Sí, sí vamos a escribir nuestras historias para poder sistematizar y que otros Eso. nos puedan ayudar. Eso. O sea, Eso. vernos en la historia de otros es, es, es a veces necesario con, con pelos y señales, sí. todo lo que se pueda Yo hacer. no ando engañando a la gente. A mí mucha gente me pregunta, mira, pero yo de tus fotos y todo es una maravilla. Ay, tú yo no he perfecto. dicho que engañes a nadie. No, no, ¿eh? no, tú, no, yo he tú, he dicho no, no, que he visto tu Instagram y oh, me muy no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, parece no, positivo te estoy a ver, preguntando. A ver personas que están fuera de ya Te veo bien, pero yo no claro. estoy, yo te Pero veo... hay personas que, que dicen, "No, esto mínimo es la allá pepa... la está pasando, o sea, no me va mal." Pero ya te pregunto, yo en, en Instagram te veo feliz. Por eso claro. te preguntamos. Me va bien. O sea, yo en tu vida sí. real no estoy todavía. Yo te vi en el otro vídeo la vi en el otro vídeo y yo Pero hay personas, reales, reales. hay personas que te pueden preguntar, claro. "¿Qué tal te va?" Y entonces yo voy a llegar y les voy a decir, "No, yo aquí soy gerente de un banco." No, pero hay gente que lo hace y, y hace engaña a otros Y también hay gente que hace lo contrario, no, no vengas, esto es aquí el desierto no. también lo sí, Cada quien vive su propia experiencia, pero cuando la vaya a vivir entienda que usted tiene que, mucho que curar y mucho que hacer consciente y mucho que visualizar y ver que tiene su vida Porque su vida no es solamente que usted la mete en una maleta, no, o sea, es mucho más, parte de su vida se queda en donde de, del país donde ya está Va a cambiar, una es. nueva vida, quiere decir, va a ser una con, vida sí. de un yo me vine con tres pantalones y cuatro camisas, pero me dijeron no te vengas con ropa. Pues yo tengo cuatro, vale. Y mi ropa la terminaron regalando. No me cosas. parece bien. Mi mamá la borró. tengo de cuatro manera. pantalones y cuatro camisas. Sí, es así. Te lo juro, ¿eh? Pero no, no es <risa> malo eso, eso se llama minimalismo, Brilina. Sí, sí. Desapegarse a veces es importante, es necesario. A modo de conclusión, ¿qué quieres, porque Bueno. Eh, a modo de conclusión, usted se va a dar cuenta que hay habilidades, actitudes y situaciones internas que tiene usted, herramientas que tiene usted, que en su país pensaba que no existían. Usted va a descubrirse. Usted es una versión mejorada de lo que había ya. No quiere decir que usted era malo, no, sino que usted va a mejorar el sistema Muchísimas, operativo de la persona sí una, y, una actualización un ba, sí, un para arriba pero, pero para arriba, para o arriba sea, no, exacto, no es, para es un tema de conciencia es un tema emocional es un tema intelectual es un tema espiritual porque esto es, es esto es una transformación en todos los sentidos y las transformaciones a veces son dolorosas pero hay que vivirlas pero positivas al final es, pa claro, es para mejor. Es para mejor. lo que hay que pensar. Es, para es lo mejor. que hay que decirle al cerebro revuelto. Sí, sí, sí, sí, Esto es para mejor. Duele, sí. duele, pero es un cambio. Es como la mariposa, ¿no? Cuando, sí, cuando duele hace su... ese cambio de su capullo, pero no se vuelve sí, mariposa. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿no? Algo así quiero sí, decir, ¿no? Algo así quiero decir. No hay procesos fáciles. No es que usted se va a venir y la vida va a ser igual que su vida ya no es que eh, quizás las personas tengan la misma actitud con la que usted o el mismo código que tenía usted ya con, con sus con su gente porque hay códigos culturales que son totalmente diferentes y hay que aceptarlos claro que y los respetarlos los culturales van no a ser somos, distintos no somos no. un gueto ah, y no cerrarse en guetos no No encerrarse no en guetos en no. En no es que yo solamente me junto con venezolanos porque no, es que nada, no porque se puede, somos la se se puede juntar no. con venezolanos pero no hacer pero abre, gueto yo intento que, que los perilines sean de todos los países Sí, Siga preparándose, o sea, no piense usted que esto para aquí Que Si tú me dices a mí, ¿qué hiciste aquí, Vanessa? Lo primero que hice fue eh, meterme en el CEPE, eh, en la oficina de empleo sí. Que ellos ofrecen cursos Y los cursos que, te, que, que hacen que tú conozcas nuevas personas Y además entiendas cómo funciona el país al que llegaste Claro, buena idea Yo lo hice, hice mi curso sobre marketing, comunicación corporativa Muy bien Lo terminé ahorita voy a comenzar otro y eso también me permite conocer gente ver cómo piensan ver cómo son cuáles son los por lo no menos no te cómo dinero no te cuesta no porque dinero. son gratis por la comunidad claro, son buenos están garantizados son buenos, son buenos son muy buenos gente muy profesional y capacitada tus compañeros y, y, y, tienen muchas capacidades y además te nutren de información es que, que te, te wow, nutren de información amplias no sí. estás ahí en la habitación y además sales que yo hice el curso porque Ajá. yo decía, yo no me puedo quedar aquí en la casa o después de que salga del trabajo mirando el techo y acordándome de que era lo que yo hacía allá no Yo tengo que salir. Se puede pensar un, un rato, entendido Pero no pegarte, no pegarte. Corta, corta, corta y cortando Cuenta. es haciendo cosas. Llóralo, cuéntalo, pero luego ya sigue pasando. Pero construye. Construye. Construye. Todos los días hay que construir, un poquito, un poquito más. Esos cursos van de maravilla porque sí, te ya permiten... No por el curso en sí, que también, sino sí. conoces cómo funciona. Bueno, al principio, de verdad, gente. yo hice el curso porque yo decía, yo tengo que conocer gente. En el CEPE. El CEPE, ¿Sí? la oficina de empleo. Tú lo hacías por conocer a la gente más que nada. por ¿no? conocer a la gente por conocer cómo funciona con la cabeza bueno y también cómo iba el sistema cómo funciona el sistema este la calidad de los profes como si las clases eran muy similares a lo que nosotros hacíamos allá o sea, para poder entender dónde estaba y eso me permitió que aterrizara y aterrizar está muy bien y por ahí alguna sistema alguna historia las van a poner luego es que aquí en el chat en el chat no les da tiempo porque pueden escribir unas líneas, pero luego en los comentarios Vanessa os pide y yo también Por que pongáis favor, vuestras historias, historias completas. Sí, sí. Un comentario a ver, ¿a largo, puedo hacer un, ¿no? resume? un resumen, no necesariamente no una, no, pero, pero uno claro. se puede resumir su... Y díganos además cómo han hecho... Para llevarlo, para sobrellevarlo, para superarlo, para salir adelante. Porque estoy segura que cada uno, aunque no lo sepa, hizo una elaboración del duelo. Sin saberlo, sin, sin ser sabe, expertos, ¿no? sin ser psicólogos, han ido superando claro. lo que han sentido. Y es normal que uno sienta tristeza, es normal que uno sienta rabia, es normal que uno sienta a veces indiferencia, es normal que uno se resista. Lo que no es normal es que nos quedemos pegados en esas emociones. O sea, hay que cuidar mucho la salud mental. Si usted no tiene salud mental... Usted no va a poder salir con éxito de, de, nada, de esta decisión es que, es que de nada. sin salud mental vas mal Por mucho Yo conozco, billete de avión que traigas preparado y mucho... Yo conozco a una persona que tuvo la oportunidad de salir Y casi que a los eh, siete meses tuvieron que mandarlo a regresar a Venezuela de Porque esa estaba persona no, estaba muy mal, cayó en una no depresión, claro, cayó, es que en un una depresión cayó en un cuadro depresivo Cayó en un cuadro depresivo producto de esto Producto de esto entonces hay que prepararse uh -huh. a, tomar... a veces podemos caer hasta en manos equivocadas que era lo que, claro, te decía. Lo que yo decía es que me preocupa porque hay gente muy positiva en la vida pero también hay gente que no lo no es tanto uh -huh. que pueden ser a veces amigos, pueden ser familiares a veces no, entonces hay, eso también hay que vigilarlo un poco ¿no uh -huh. Vanessa? Sí, es así. Vanessa, sí ¿no? es así ¿quieres añadir algo más? porque tampoco quiero que se... bueno, bueno este... O sea, que estamos encantados contigo hombre. yo si los primeros quieren que sigamos seguimos pero yo que luego os pongo en Spotify y en los podcasts line que estamos en todos los podcasts os pongo los audios porque estos vídeos son largos y son interesantes para que los quiera oír oyendo porque no tiene tiempo y quiere ir a hacer deporte con los cascos pues buscar en los podcasts PRIXLINE y tenéis todos los audios de los vídeos que os los estoy poniendo vale y el que lo vea esto y el que no esté suscrito que se suscriba por fin si os ha gustado un like y lo que ha dicho Vanessa, poner en los comentarios del vídeo o en el grupo de Telegram vuestra historia, lo que os ha pasado, cómo lo habéis sí. preparado. Sí. ¿no? Vívete, yo terminaría con vivete y con agradecimiento cada día que tengas en el país en el que llegaste. este Agradece haber salido de tu país porque eso te permite haber podido salir. expandirte. Y hay gente que no puede salir. No, hay gente Me preocupa que no mucho salió. Argentina, se lo he dicho hoy en el comentario, porque les están poniendo muy difícil el salir. Pero los que habéis podido salir es un paso, es un paso. Hay, Por eso hay que alegrarse, ¿no? Sí, el mundo está cambiando Indudablemente, mm. todo cambia Y la migración también Forma parte de esas crisis Económicas, políticas creo, sociales, creo, sociales que puedan ¿verdad? presentarse Y como está cambiando Pues nosotros también somos producto de todo eso Y quizás pues, la historia a la larga pues, Termine siendo diferente, ¿no? Este, pero yo sí creo que van a ir que vivirse con agradecimiento, con plenitud, con apertura, con eh, no con expectativas muy porque las expectativas a la larga no, a veces nos demoralizan y decimos ay, pero es no, que yo pensaba no y, y, yo en creo que ha el, el, el casi para lo peor diría yo no no sé si lo digo bien no sé si para lo peor porque para lo peor, para lo peor suena muy dramático pero, ya, pero no no piense o sea, que positivo, pero no piense tanto en el camino de rosas o sea esta que, chica esta chica que nos cuenta esto de la isla pues yo la diría yo ahora me corriges que salgas un poquito de esa zona que puedas identificar que no así. qué personas están que pudiesen apoyarte de claro, hecho si puedes escribir tu historia a lo mejor sí, hay gente de esa isla que te esté leyendo y pueda tenderte la mano, claro. a, quizás no directamente, pero te dice: No, bueno, mira, me parece que pudiese ir a tal parte que ahí esté en este el apoyo. Que la vamos a ayudar, o sea, métete en Telegram, pon tu historia y todos los que estés como ella. Sigan formando parte de estas comunidades de personas que dan contención y reparan a otros. Esto es positivo, ¿verdad? Estas es, comunidades. Sí, es positivo. O sea, es positivo, es positivo, ¿no? es positivo. Además, que en estos tiempos, donde el teléfono nos separa mucho de otros, pero a claro, la larga, nos Aquí, nos nos está uniendo. Eso, aquí, aquí no Estamos une. de todo el mundo, gente con el mismo objetivo, estamos mm. unidos. Pero a veces nos, y con iride, no, veraz. nos invisibilizamos detrás de No, pero esto no es así. Y aquí ojo, no estamos cambiando la pantalla no, del iPhone. No, no, no. Aquí tenemos que claro. compartir lo que sentimos y leer lo que sienten otra a lo mejor yo no quiero leer, yo no quiero decir lo que siento pero leo, pero lo, leo que puesto, lo que han puesto, es que lo... eso es muy buena no se me habría ocurrido, ella lo ha dicho y creo que es muy positivo ella es la experta, que pongáis la historia ya no solo por ponerla y el que la pone se desahoga, sino todos los que lo leéis es positivo también para todos los que leéis la historia Hasta podemos decir bueno, compartir, claro. compartir eh, eh, opinar pero no opinar, ojo, desde el juicio de que hay pero es que eso no se sí, puede no hacer, una así, no una opinión negativa no, seamos constructivos, claro. seamos Constructivos objetivo, y constructivo objetivo pero sin desvalorizar por supuesto el proceso que va a llevar el otro el otro no se va a comportar como se comporta usted somos personas diferentes bueno, con recursos distintos pero que tenemos una finalidad y una itaca pendiente y el queremos llegar al objetivo final, el que objetivo cada uno final. pero hay que disfrutar del camino hacia del ese camino objetivo hacia, y no por el objetivo no, Ay, no. que yo quiero que eso sea ya no, no, no. todo va Disfrutando del paso en a paso. un proceso que puede ser lento pero seguro. Y si me toca repartir pizza, por pues repartiendo pizza, por poner un ejemplo. ¿no? ¿Cuántas personas usted no puede conocer repartiendo pizza? Muchas. Por ejemplo. Uh -huh poner un ejemplo, y eh, se me está ocurriendo que los vídeos también son buenos, ¿no? Porque cada invitado está contando su historia uh -huh, uh -huh. y no solo es para el que la cuenta, tú corrígeme, uh -huh. sino para todos los que lo ven. Es, para todos es los una que ven. manera de contarlo también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Es así. Vale, no se me ha la marcha, pero luego me leo todo, todo, todo lo que habéis escrito, os lo juro. Imprimo, imprimo y mañana en el Instagram que os hago mañana os voy respondiendo todas las preguntas que no tenían que ver con la preparación emocional, que es lo que Vanessa uh -huh. ha venido a tratar. migrar siempre va a cambiar nuestra vida para mejor no pensemos que fue una mala decisión que qué mal. es una mala decisión cuando no tomamos no no vimos cuáles eran las dificultades cuando estábamos allá claro, o sea si lo preparamos es, va a ser si mejor decisión si lo preparamos decisión. va a ser la mejor decisión porque ya usted es consciente de lo que deja y a lo que va pero si no lo preparas puede ser una mala decisión. puede ser una mala decisión Entonces, la clave es prepararlo antes uh -huh. antes es así y, y hacer una lista con lo positivo, una lista con lo negativo, uh -huh. tomar Y valorar, la decisión, valorar, valorar, tomar la valorar. Decisión, Me quedo, no me quedo. Uh -huh. Y si es decido así. irme, uh -huh. prepararme. Pensar en un proyecto. Bueno, el proyecto de vida quizás no lo va a traer de ya, pero cuando llegue que usted hace su proyecto. De hecho, yo soy una que hice si ahorita en el 2020. Proyecto, si bueno, así. ¿qué hice yo? Yo hice una, una cartelera. Eh, la que le llamamos mapa del tesoro mapa de los mapa deseos mapa mental o mapa sí, ruta con de imágenes, con imágenes, mapa de ruta lo nutrí de imágenes sí. y parte de lo que yo quiero es aprender inglés ah, porque tú eres muy visual muy... Sí, sí, no, sí, no, no, y necesito verlo y eso, lo... verlo. No y y eso es me mapa. ayuda a aterrizar mis ideas claro, claro entonces cursiste estudiar, estudiar inglés estudiar inglés, porque quiero estudiar inglés ¿estás estudiándolo ya o en el CEP? O... no, no, no, en el CEP ahorita estoy en otros en cursos, otros cursos. Este, lo segundo sería, bueno, esperar a que salga el permiso de trabajo en eso estás también ya que en eso estoy ya también este, tener un trabajo que me permita que estás trabajando, ¿no? más sí, o menos pero trabajo... en lo que te gusta, gusta pero ya... no, bueno, si no, es me gusta porque yo quiero mucho a los niños con los que estoy muy bien y me lo vivo sabroso porque y no estás ahí, y, malditos y, niños, no malditos no, no, niños no, no, no, no, son maravillosos no, no, tan son maravillosos este me, y además los niños te llenan de mucha energía claro. positiva eh, a punto de tener un trabajo que me permita pues tener quizás un ingreso económico eh, mayor eh, poder seguir ayudando a mi familia que está en Venezuela encontrarme a mi mamá es en el mismo la mamá cómo lo lleva lo de la distancia con la mamá? ¿Tienes? No, yo hablo con mi mamá casi siempre. Pero ¿Cómo lo llevas tú? Vivo? No, Digo, no, pues no bien. físicamente. No, no, no. Bien, Esa bien, no, no, físicamente. separación. No, no, de la verdad. de yo, alguna pensé, forma especial yo, para... yo pensé que quizás, claro, yo soy hija única. Es para que ellos tengan ejemplo, ¿no? Soy hija única, pero mi mamá, yo le pregunto mamá cómo estás y mi mamá es demasiado positiva, entonces todo el tiempo me dice, no, todo bien, hija. Aquí, trabajando. Estoy chévere. No sé qué. Eh, haciendo tal cosa y comida tengo y tal cosa tengo mi mamá es positiva entonces es positiva. Bueno, eso y, me, también, y, y eso también. me si transmite te, si buena energía lo y lo me lo hace lo llevar. llevar me hace ser más llevadero mi proceso pero mi mamá me encantaría verla pronto a mi papá a ver, también. A también yo estoy muy contenta porque bueno eh, ambos pues ahorita están eh, juntos y entonces el uno apoya al otro y este y eso es lo que yo quiero, mi mamá y mi papá tienen salud y eso es lo que más es más importante. Yo, si quieren mi opinión, yo creo que al final vamos a salir adelante todos. Todos. Todos. todos. Pero digo españoles, venezolanos, argentinos, peruanos, mexicanos, chilenos. Al sí. final salimos para adelante. Sí, sí, La sí. humanidad siempre ha salido para adelante. Y todos los países que se me han olvidado, que no puedo decirlos mm -hmm. todos. Pero... Y yo creo que hay que ir con esa, con, con esa energía y lo que tú nos has enseñado hoy, Vanessa. Esa preparación mental y ir mmm, Sí, yo creo que uno tiene que ser consciente totalmente de qué está pensando y qué está sintiendo. Exacto, y que no es un paseíto que me voy a. A mí me preocupa de... porque hay personas que reprimen las emociones. Y eso nos lo has enseñado está... también hoy, ¿no? sacarlas. No, sáquela. No, no, no las quedarte reprime. ahí, pero sacarlas. Porque hay gente que tú ves, bueno, y a ti te ha afectado qué tal, te gusta, no sé qué. Bien, normal. Sí. Ah. entonces se van volviendo como una marguete y son personas que a la larga van deteriorando su salud los chinos siempre han dicho que las emociones están vinculadas a órganos de nuestro cuerpo Sí, eso dicen los chinos ¿no? Con los... ojo con eso, ojo con eso porque sí, sí, algo es cierto es, sí, sí, el, el, el, el cerebro es, personas... es capaz de, de curar y de enfermar las personas con no, no, no, no, no, el, eh, gripe eh, constantes, estornudos sí, sí, sí. constantes y cuando exploras son personas con una tristeza sí, ahí mira afectada. lo que dice aquí de ja, ja, ja, ja, ja. Luis, qué divertido. Dice, malditos niños. Lo decía en broma. En broma, en broma. En broma, a ella le encantan los niños. Sí. Pero lo decía. Sí, sí, sí. Pues sí. nada, que... Yo soy maestra de profesión. que muchísimas gracias por haber estado en el canal, Vanessa. Nada. Esperamos contarte, contar contigo en más ocasiones, ¿vale? Claro. Y muchas gracias a todos los Prilines. Si os ha gustado, por favor, un like. Suscribiros a que no esté suscrito, que siempre emitimos en directo. Muchas gracias, Vanessa, de verdad. Chao, chao. Muchas gracias, Prilines. Luego gracias. Me lo leo todo, ¿eh? Chao, chao, chao.